Ay, no. Ya. Si me escuchan gritas. Eh, si Andrés escu me escuchas gritas, andate rápido para. Ay, se abrió de uno. Ah no. Ay, no. mira qué miedo. Hello. Ah, se te oye, se te El meme, el meme, el meme, el meme, el meme. El meme de alguien hablando mal de los beticos. Yo para machetearlo. Ay. Hacele. Foto, ya. foto. Ya. Ya está como clip del video. Después como y lo saco y ya está. Ok, todo bien. Oh. Todo bien. Besos a Eh, por fin, just, y justo lo dije que terminara la intro rápido. Ya, no, no, no, es que le está haciendo intro. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Ok, se vio <risa> Hijos de puta, no se suscriban. Estamos viendo el susto de Argoti en vivo nada, <risa> ¡Ahí está! Estaban Creo los dos mataron. desgraciados Ana ¡Me hicieron la chicuca máxima! <risa> vino, la sirena, me asustó esa cosa El Face. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? ¡Click! Y me apareció bastante Ah, no, pero antes, es cierto. Right, cut, cut. Listo. vosotros bueno. eh, porque por me tienes que tirar a cada rato para los bathrooms, hombre. Oh, Nico, right? no okay, me okay. A así, me, que me está tirando esos boss. Yeah. A mí me está tirando. Su... Ay, por pues mí va a aparecer este pana. Oh, tenemos oh, que correr porque. Ay, por me que... caí. Tenemos que correr porque que aparecen estos bichos. Ve Argoti, te acuerdas la vez que estábamos jugando esta vaina Y nos aparecimos en este mismo lado Y allá al fondo, ah no Allá al fondo no aparecieron estos manes No, no me acuerdo Vení Aquí les pregunto, ¿Qué hubieran hecho ustedes? aquí estoy Bueno, Soto perdió, nos vamos ¿Qué? ¡Ay! No porque me hayan asustado, sino porque creí que era bacteria <risa> Nada, Ay, vení, tío, ya ahí. murió Soto ¿Ya murió? Lo va No Ay, murió ay, ay, ay! Aló, si si se murió ese No me ya no lo, ya no lo quiero rescatar Ya no lo quiero rescatar <risa> Me parece el frente me parece el frente no Pana, pana Iba a rescatar y gustó que ah, para, sí, Me, sí, me imagino mata. man uy. Llega, me no muérase no. niga muérete níger no sé si es Es <risa> mantra Ay, como que es crack Ay, animación eso, eso puede ser o el nivel fan Fan, por favor, o el, el nivel, nivel fan El nivel el fan, nivel el nivel fan, fan. Ay, no Ay, ah, no, no, no, no, no, no ¿Cuál es? No, no, no, ¿Cuál es? es el nivel, es el par Es el ah, fan, es el fan Es el fan, es el fan No, no Bueno, chavales, me retiro no, no, no, no, no. Los niños necesitan un héroe. No, ya listo. Vaya. Me, me da después. risa cómo es que una vez me mató un party aquí. No se supone que no podían entrar. No, pero es que se puede porque esto también... Pero no esto es, es estrategia, cámara. es fácil. No, pero es que La única estrategia que... que hay es la cámara. Es que es que lo que me preocupa es que estábamos ya saliendo del nivel. O sea, ya habíamos prendido todas las luces y me apareció... el pues la que aparecimos fue así A los sí. Bueno, que las que soy una buena carnada, ah, Argoti, sí, por sí. favor Argoti siguiéndome Aunque tuve, hubiera preferido que hubiera sido para el otro lado, de verdad Sí, pero aunque no, pasa es que yo no me sé esta porquería Ah, es verdad que el TREJAR aquí soy yo MI MENTE ES SUPERIOR A LA DE LOS DEMÁS Porque qué? Bueno, ¿Por qué sí. Argoti será tan tontito? ¿Perdón? Por la, ahí a la izquierda no hay una puerta. ¡Ay, sí! ¡Ay, mira, yo no le digo! ¡Ay! <risa> Esto fue un <risa> para... experimento, experimento <risa> social. ¿Verdad que te engañas para. <risa> <risa> ¡Qué! susto! Hijo de puta susto, al pario paraguayo. Ya, Gyuji, muy fe. ¡Es too easy! ¡Muy difícil! Ahora no vuelvo a tocar el nivel fan. No, si me voy a tocar el nivel fan me mato. Ay, ahora no. sí con entidades. Ahora sí tienes que correr, Argote. ¡Ah, no. Argote, no. ahora tienes que correr. Argote, pero sí. Por con sí. Ah. Llegamos? ¿Cisas? ¿Sí? ¡Sí! O sea ve no que ahí está! está. <risa> ya lo vi Ya lo vi ah. Ya, puerta Ve, esperate, antes, antes de entrar, esperamos Eres No, ¿por qué? Lo esperamos, lo esperamos Ya <risa> al último momento entramos No está en inglés. Ah, no, está lejísimo. Yo digo que entremos ya. No. <risa> no, yo digo que no. sí, Argoti. No, eh, Argoti. No, Argoti. No. Mirate, ¿dónde está? Argoti. Ah mierda está lejísimos Estoy de por acá y no hay nada. Como te aparezca, me río? Argotis está aquí al lado ¿Apenas? No, sí ya lo vi no? no no? no Hola, no? <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> ya sí, Ya, ya, vámonos, vámonos <risa> Ay, gol de Colombia Ay ¿Cuáles veces le he pasado yo? ¿Cuáles? Antes yo era el que carreaba ¡Ay, no me jodas! ¡Ay, ah, GG! ¿Ve? Esto lo cambiaron, ¿no? Ah, no ¿Estás mal. viendo? ¡Ah, no, mentira! No, no, no no lo cambiaron. Es que no, no se habían prendido las luces. ¿Le colocó eh, más detalles. Deberían quitarle las luces. Se, veía, se ve mucho mejor sin las luces. ¡Uy, cállate! Es que sin luces... No, pues es que sin luces se ve mejor. Se ve más chimba. ¿Más jodido? Pues sí, pero más chimba. Ya, una llave. A ver, probarla Eh, vas para la esquina entonces eh, yo estoy viendo a la esquina Ah, ya te estoy viendo Ya voy para allá también Voy para esa misma esquina ¿Qué pasa? Ah, bueno Eh, en realidad estamos jugando bien, para ser sinceros cuando yo, yo estoy muerto, así como. <risa> Cuando llegó soto, ya estaba muerto. Es que el soto no. El soto nos la sal. Sí. <risa> no, es verdad, sí, pero. Ya, pero y los monstruos? No, ya, y los monstruos? <risa> ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Ahí está. Ay, troma, ¿por qué gritas Targoti? No, por nada, nomás que vi como un, un monstruo como de 10 metros ahí viéndome. Lo normal de todos los días. Claro. Sí, lo <ríe> Uy. y lo llamo. Silva porque va porque haría reaccionar a los silbidos Sí bueno, pues no es que no contiene la llave. Bueno, voy a, voy a preguntar voy a preguntar en el grupo. ¿Qué cuesta? Eh, no, pues no, no. No, Andrés, ese marica que te va a matar, te va a matar. Está, igual, está ahí mismo tuyo. Yo, yo lo vi. Ya sé, pero por eso digo, salgo corriendo como macho, o ¿qué hago? Te va a matar. ¡Me creció el juego! ¿Qué? ¡Me creció el juego! Increíble. ¡Quedé como un tonto anoche!